Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo por aquí en una nueva edición de Tomando Mate Retomando Vida ¿sí? Ahí está Dani Y hoy nos acompaña Dani Aquí tomando mate, compartiendo conocimientos y disfrutando de esta compañía tan linda. ¿eh? Es un muchacho fantástico, maravilloso. Y bueno, eh, hoy él trajo el tema, hoy él quiere narrarnos, contarnos más experiencias que ha vivido. Y nos da también la pauta y nos da el paso de eh, irnos por este tema tan maravilloso que son los diferentes cuerpos del hombre. ¿No es así, Dani? Sí, los cuerpos energéticos. Los cuerpos energéticos, así es. Eh, antes de comenzar con, con esta eh, charla explicativa respecto a qué son los cuerpos y cómo existen estas diferentes envolturas en nosotros, quisiera que empezaras a contarnos la experiencia que tuviste. Bueno, le contaba aquí a Diego yo que hace unos cuantos días... Eh, yo tuve una necesidad de, de escribir algo entonces voy por, voy por pluma, voy por papel lo agarro y cuando estaba frente al papel eh, no sabía qué escribir, o sea, no sabía qué estaba haciendo y en ese momento empecé a sentir que dentro de mi cuerpo había como que otro, algo, algo extraño que estaba como que queriendo emerger y era como que si al momento de querer salir de mí chocara con mi cuerpo, como que, como que mi cuerpo era como que una barrera y eso me hacía sentir a mí pues incómodo, me hacía sentir algo este, desesperado porque no sabía qué era eso y, y necesitaba como que salir, no sabía cómo sacarlo entonces le cuento a Diego que yo escuché una voz, pero una voz no literal es, es una voz como que interna, no sé, que, que me decía eh, suéltate o sea, relájate y entonces como que fluye, ¿no? Entonces me dejé llevar por, por, por la emoción y fue entonces que, que empiezo eh, ya como que a acoplarme y, sal, y siento una presencia, siento como que una presencia externa a mí, pero a la vez dentro de mí. Entonces siento que me está mirando, pero como que me mira de afuera y me mira de adentro, o sea, fue algo muy raro y entonces yo le pregunto quién eres y, y, y yo sentía que me estaba ahí, que estaba mirándome y no me contestaba, o sea, yo, yo sentía que no me contestaba y que si sí había escuchado mis preguntas y le digo, ¿qué, qué eres? Y igual, o sea, no, no obtuve ninguna respuesta, eh, me quedé así como de que, pues, ¿qué hago ahora? Me esperé un momento y vuelvo a preguntar quién eres y me responde soy y pues yo no entendí nada o sea no no no no entendí qué significaba soy entonces le, me quedo pensando y, y, y me quedo así como que no no entiendo y cuando cuando iba a pre, iba a apenas decirle que no entendía lo que me decía hubo como que un intercambio de lugares en el que en el que esa esa energía esa fuerza de esa entidad entró en mí y yo me salí fue como que me salí de mí eh, pero no literal o sea es como que seguía dentro de mí pero como estar dividido y ahora el que estaba con el lápiz y el papel no era yo era bueno sí era yo pero no era yo era como que si alguien hubiese tomado mi lugar y yo lo estuviera observando ahora y entonces yo con el papel ahí pregunto otra vez quién eres y yo desde este lado de las cosas empiezo a sentirme fundido, empiezo a sentir una, una conexión con todo y con todo y me, me fundí y fue como desvanecerse, como, como cuando enciendes un cerillo y el humo se disipa en, en el aire y no queda rastro de él, así me sentí yo, como que si algo mi esencia se hubiera disipado y sentí tantas cosas y tanta emoción, no sé cómo decirlo, que no supe qué decir. Claro. Y entonces veo que no le respondo, porque al momento de experimentarlo no hay palabras para decirlo. Entonces me vuelve a preguntar, Daniel, yo me vuelvo a preguntar uh -huh. quién eres. Y, y en ese momento que ya había experimentado yo esa sensación, que, que era uno con el todo, no pude decir otra cosa más que decir soy. Porque decir que era algo era darle forma a lo que no tiene. Entonces fue lo único que me nació decir: claro. decir soy. Y luego continué: yo soy el que soy. Y entonces pregunto: ¿quién es yo? Ahí está. Y entonces dice: no hay quien y no hay yo solo es, solo soy lo que es. Y dije, ¿qué es lo que es? Y me dice, aquello que no soy y aquello que no es. Y entonces pregunto, ¿qué es aquello que no es y aquello que no eres? Y, y entonces ahí de repente siento otra vez algo y me di cuenta de que... Eh, era, era ahí fue eh, la, la muerte de lo, lo que es, es, vendría siendo lo que es el ego y aquello que, que, que, que no es, es lo que es, que vendría siendo todo aquello que no es ego entonces eh, la unidad, la, la eternidad, eh, el uno con el todo, eso y entonces me di cuenta de que el ego era todo aquello que dividía, todo aquello que separaba, claro. todo aquello con lo que yo me identificaba, que me separaba de los demás y de, y de todos los demás. Este, y, y entonces ahí me... Estaba escribiendo y esto... Hay un mensaje. Sí, bueno. No, no pero ese, ese tiene que ver con eso. Ah, bueno, bueno. Ese, ese tiene que ver okay. con eso, sí. Okay. Y dice así... Este es el final de lo que nunca comenzó, de lo que nunca fue y el fin de la percepción, el fin de la ilusión, el despertar del sueño, la muerte del ego. No hay nada más que ser. Somos lo que siempre hemos sido, somos lo que siempre quisimos llegar a ser, simplemente somos. Y entonces hay otra parte que dice, no hay, esto lo escribí yo cuando lo sentí y, era, y es... No veo diferencia entre mi mente y la mente de todas las cosas. Mi identidad es una, estoy unido en él y él está unido a mí. ¿Dónde hay ego? Muy bien. Bueno. Qué fantástico, ¿eh? Mira, ¿sí viste los niños de Kindle que le ponen estrellita? Aquí parece que le pusieron una estrellita. si ¿Sí? la venda te vuelta. Ahí tiene una estrellita. Ahí te puso una estrellita. ¿Eh? Ese ser superior. ¿Eh? No la vamos a quitar, vamos a dejarla aquí. En ah, sí la traigo. Sí, sí. Ahí te la puse en el centro, mira. No, y la, sí, la Es yo una creo, brillantina. una lunar, una peinada. no, no ¿vale? una brillantina. Ahí te la dejé en el centro. Sí. Bueno, muy bien amigos. Eh, la verdad que en el poco tiempo que ha estado Dani ha vivido cosas eh, eh, importantes, trascendentales. Eh, una cosa es hablar, teorizar, explicar todos estos temas que es lo que venido, hemos venido haciendo durante años y otra cosa es experimentar, sí. ¿no es así? por eso nosotros lo que buscamos es hacer que las personas manifiesten lo místico o sea, manifiesten aquello que está encerrado en ellos para que vivan la verdad, incorporen la experiencia y de esa manera se transforme entonces todo esto que está en teoría todo esto que venimos nosotros eh, explicando, enseñando, narrando, repitiendo pues realmente no haya duda de todo esto sí. la verdad es que prácticamente es la primera vez que escucho con tanto detalle todo lo que Dani eh, ha vivido, ha experimentado de hecho todavía no he leído todo el mensaje que esa verdadera persona le le ha comunicado y que va a compartir aquí en este programa sí. dentro de un ratito eh, sin, embargo, sin embargo a pesar de ser la primera vez que lo escuche de parte de él realmente lo he escuchado de parte de muchas personas que han vivido experiencias como él uh -huh. y por supuesto la más importante que ha sido para mí mi propia experiencia ¿Sí? <risa> Eso, cuando uno lo vive entonces de, de, ya, ya se convence total y absolutamente de que Realmente esa parte mística es superior, es divina, es fantástica sí. Y cuando uno descubre eso y cuando uno vive eso Ya no quiere detenerse en este avance Uno ya quiere instalarse en ese estado de conciencia Y eso es lo que buscamos Y eso es lo que promovemos Y eso es lo que transmitimos, comunicamos y enseñamos Y es el propósito fundamental de este compartir el mate Pero bueno, para entender mejor, más en detalle lo que tú has vivido uh -huh. Esta experiencia nos ha dado pie a explicar ese tema que también propusiste, que es el de los diferentes cuerpos energéticos, dijiste muy bien. Uh -huh. ¿Sí? Pero bueno, a pesar de que la materia es también energía, nosotros hacemos una diferencia ¿no? entre el cuerpo de materia y el cuerpo de energía. Uh -huh. cuando no tiene por qué haberla, Porque la materia es solo la energía vensa, no uh -huh. sí. Claro, así como el agua es capaz de... Alcanzar diferentes estados, el vaporoso, el líquido y el sólido, así también la energía. Si alcanza el estado sólido, entonces la energía se transforma en materia. ¿Mm? Sí. Bueno, y ahí tenemos entonces el primero de los cuerpos. Este primer cuerpo se llama justamente el cuerpo físico. ¿no? Uh -huh. Y de ahí, por supuesto, no hay mucho que explicar Aparte de lo que la medicina y los doctores y la ciencia nos dicen. Es más, dentro de nuestro cuerpo es como si hubiera diferentes cuerpos, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo físico. Porque, bueno, se puede separar, se puede diferenciar en varios, en varias partes maravillosas. Es, es un mecanismo eh, inteligente, excepcional, ¿sí? ¿sí? Y bueno, este cuerpo físico es fabuloso, es fantástico, Sirve eh, de manera excepcional en este mundo Y de manera eficiente y efectiva Siempre y cuando nosotros no le cedamos todo el poder A ese cuerpo físico mm -hmm. ¿Qué significa eso? Cuando instalamos la conciencia en el cuerpo físico Entonces nuestra vida gira en torno a todo lo que sea físico, material, instintivo Bueno desde ya que es muy bajo, es lo más bajo que uno puede caer. Digo, tenemos toda la libertad de vivir como querramos. Pero, sin embargo, no nos va a diferenciar mucho de los animales el instalar nuestra conciencia en el primero de los cuerpos. ¿No es así? Y claro, estamos en un verdadero error, porque nosotros no somos ese primer cuerpo. No, definitivamente no. Sin embargo, seguimos avanzando. Nuestra conciencia va creciendo un poquito más. Y entonces vemos que podemos elevar la conciencia y nos situamos a ese segundo cuerpo que tenemos, representado también en el segundo chakra, porque los chakras, los centros de energía, son como portales a esos cuerpos. Son como conexiones, como botones que nosotros tenemos de esos diferentes cuerpos. Sí. El primero sabemos que está en el entrepierno y es en la parte física. ¿Sí? ¿sí? De hecho, a partir de ese primer centro también, combinado con el segundo centro, se genera la vida. ¿no? En el caso de los hombres, los espermatozoides, en el caso de la mujer, los óvulos, etc. ¿Eh? Y en ese segundo cuerpo es el cuerpo vital. ¿sí? También llamado cuerpo pránico o cuerpo eléctrico. Porque nosotros producimos electricidad. El aire que respiramos incorpora en nosotros mucho más cosas importantes que el oxígeno ¿sí? y otros gases incorpora la energía, incorpora el prana y eso que nosotros respiramos genera a nuestro alrededor todo un cuerpo vital que si no existiera por supuesto este cuerpo físico no pudiera ...desenvolverse, no pudiera ejercitarse, no pudiera pasar a la acción. Ah, okay. ¿Sí? Sí. Si instalamos la conciencia o nuestro centro de vida en ese segundo cuerpo... ...lo que más nos va a importar es hacer ejercicio. <risa> lo que más nos va a importar es estar todo el día en movimiento... ¿no? ...sentir que estamos haciendo algo porque entonces... Nos sentimos vivos al estar haciendo algo, al estar trabajando, al estar ejercitándonos. ¿Sí? Sí. Bueno, está muy bien, ya es un paso más adelante. <risa> Sin embargo, desde ya identificarnos con simplemente el ejercicio o con la salud, no, poner nuestro centro nada más que en la salud, que tiene que ver con el cuerpo vital, sí. bueno, no es lo más grande que un ser humano puede aspirar, ¿no? Es un nivel de conciencia. Uh -huh. Ya estamos en el segundo de los cuerpos. Pero hay un tercer cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Hay otro más. Ese tercer cuerpo que corresponde al tercer centro uh -huh. es el cuerpo emocional o también cuerpo magnético. Mag magnético. Sí, ya es mucho más complejo que el uh -huh. cuerpo eléctrico o el cuerpo vital, así llamado también. Ese cuerpo magnético, cuerpo emocional, eh, por supuesto si instalamos nuestra conciencia o nuestro centro de existencia y de vida ahí, claro, todos nosotros tenemos eh, los tres, los cuatro aspectos fundamentales, primordiales, pero uh -huh. en cada uno de nosotros pesa más. La parte instintiva o física, la parte vital y, y, y de ejercicios sí. y práctica o la parte emocional. No, esto se ve en muchas mujeres, por ejemplo, la parte <ríe> donde las emociones rigen la vida de la persona y entonces las pasiones y entonces muchas veces esas eh, esos cambios de, de, de, de conductas tan fluctuantes, ¿no? Uh -huh. Son aquellas personas que han depositado su centro de vida en el cuerpo emocional o el cuerpo magnético. ¿sí? Uh -huh son muy perceptibles, son muy sensibles, pero también eh, son muy eh, están muy afectados por todas las cosas que ocurren a nivel interno y a nivel externo. ¿sí? Uh -huh. Por eso tampoco es un cuerpo muy, muy elevado. ¿eh? Okay. Pero ojo, ¿eh? porque la mayoría de las personas se encuentra en ese nivel, en el tercero. ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué se le llama magnético? Porque la... Energía, la electricidad, ¿sí? produce un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético maneja muchísima más información que la propia electricidad. ¿sí? Eso en términos científicos. ¿sí? Pero en términos espirituales es algo muy similar. La información que el magnetismo puede en nosotros producir es mucho más complejo que solo eh, informaciones eh, enormemente limitadas ¿sí? uh -huh. así como existe eh, o existió el telégrafo y mandaba una especie de mensaje ti, ti, ti, ti, ti, ¿sí? uh -huh. y así como luego fue evolucionando a lo que hoy es la internet más o menos esa diferencia existe uh -huh. en la información uh -huh. es mucha, claro <risa> la información del telégrafo a la información de la internet es uh -huh. por supuesto muy, muy distante una de otra y así más o menos eh, ...en nosotros se puede eh, distinguir esa comparación, esa diferencia... ...y claro, vean ustedes cuando sentimos una emoción, una pasión... ...cuánta energía se mueve... Sí. ...es muy, muy grande toda esa energía... ...todo ese desborde que puede llegar a producirse... ...para bien, pero también para mal... ...cualquiera de esos aspectos... Así, ¿No? ¿Sí, Dani? Bueno, seguimos avanzando... Siempre en este cuerpo, en estos cuerpos que nosotros existe y que vemos con claridad Y entramos al cuarto centro Y es el cuerpo eh, del, que corresponde al corazón o al elemento aire sí. Y es el cuerpo de la mente inferior ¿sí? Es el cuerpo en el cual la razón es la que domina Los pensamientos, las elucubraciones, las cosas elaboradas preestablecidas pensadas, diseñadas ¿sí? pero de una manera también limitada puesto sí. que es la mente inferior únicamente eh, puede manejar esa mente in inferior la información y el conocimiento que aquí humanamente nosotros pudimos haber adquirido ¿no es así? y hay muchas personas así si ya han pasado de ese de ese fuego que genera el cuerpo emocional, ¿no? tan, tan desbordante, tan fluctuante, y dan un brinco más europeo, ¿no? <ríe> y pasan a la mente racional, a la mente del cuarto cuerpo, Ajá. entonces se vuelven ya mucho más fríos, mucho más metódicos, con mucho control, pero también todavía siguen siendo muy limitados, siguen siendo muy apegados a este plano. Por eso se dice que esos cuatro primeros cuerpos uh -huh. corresponden y pertenecen a esta realidad en la que nosotros vivimos, ¿sí? A esta que eh, puede definir muy bien un cuadrado, ¿sí? La de los cuatro elementos, sí. la que hemos nosotros podido tener bastante desarrollo, bastante trabajo, bastante desenvolvimiento, uh -huh. ¿sí? Y bueno, cada uno de nosotros elige dónde depositar el centro, pero todos nosotros tenemos todos esos cuatro elementos. Pues precisamente eh, representa los cuatro elementos. ¿Este dibujito que sí, hiciste? Sí. Claro, claro. Bueno, perfecto. Esos cuatro elementos tienen que ser armonizados, tienen que ser desarrollados, pero con ninguno de ellos nosotros nos tenemos que identificar, porque es un grave error también identificarse con la razón. Nosotros no somos los pensamientos. Si podemos observar los pensamientos, entonces el observador no es el pensamiento. El observador es otro. ¿Y quién es el observador? Y ahora vamos a entrar a estos cuerpos que nos van a conducir a la verdadera persona. ¿sí? Y son los más importantes. Y caracterizan a esa trinidad divina. ¿sí? O, a esa o a esos cuerpos trinos y divinos. Luego, si pasamos al quinto elemento, al quinto chakra o al quinto cuerpo, uh -huh. nosotros ya estamos entrando a la mente superior. ¿sí? La mente superior entonces es la mente del hijo. Recuerden que en la trinidad está padre, madre e hijo. Uh -huh. ¿sí? Bueno, La mente del hijo también se le ha llamado la mente causal. Porque de ahí surgen las verdaderas causas, las verdaderas condiciones y situaciones que se plasman en este mundo, se diseñaron en la mente superior. Esa mente que está conectado con el padre. ¿Sí? Y con la madre también, por supuesto, ya la vamos a ver. Entonces, remontándome de repente a ese, esa expresión que nosotros... Eh, instalamos debajo del arbolito de Navidad Llamado pesebre ¿sí? Sí. Eh, Representamos el nacimiento de Jesús ¿No es así? Y bueno, aunque pareciera que no tuviera nada que ver Estamos nosotros simbolizando en ese pesebre Al niño Jesús Que es la mente superior Ajá. Rodeado, no sé si ustedes se fijaron ¿Qué hay a un lado del niño Jesús? No hay un burro ¿Sí? Hay un burrito, siempre ponemos un burrito Y del otro lado, ¿qué hay? ¿Una gallina? No, no hay Se ve que nunca hiciste un de no. No, no, no, no, no, un toro Ah, ok Sí, no es un toro, ya, Marcia, ¿sí? Bueno, perfecto Yo, yo le ponía dinosaurio sí. no. No, no, no. Bueno, el niño Jesús Aparte de estar rodeado de María y José ¿sí? Ponemos a María y José Ponemos siempre un burrito y un torito. El burro representa la, mente, representa la mente inferior. Porque se asemeja mucho al burro, ¿eh? la mente inferior. <risa> Cree que sabe, es muy terca, es muy necia y realmente sirve únicamente para las cosas muy limitadas, no para cosas superiores. Pero ese burro está calmo, está controlado. Y luego está el toro que representa el cuerpo de las emociones. Pero no es un toro también enloquecido, embravecido, es un torito calmo, controlado. Entonces la mente superior, o sea, el Cristo Jesús, nace uh -huh. cuando esos dos cuerpos ya están total y absolutamente dominados, conquistados, sanados, limpiados, mm. representado por el toro y por el la... Eh, y por el burro, exacto. Y iba a decir por la gallina, no por la gallina, no, <ríe> eso. <ríe> eso es tu invento. Bueno. Muy bien, vamos entendiendo sí Perfecto, estamos entonces en esta mente superior El cuerpo causal Este cuerpo tan maravilloso de la cual nosotros escuchamos las voces que nos llegan ah sí La mente superior, el Hijo, el Cristo en nosotros que nos habla y nos dice ¿Eh? Y ya después nos vamos a leer que mucho más nos dijo y nos transmitió Esa mente superior que está conectado con el espíritu, con la verdadera persona. ¿sí? Más allá, tenemos otro cuerpo. ¿sí? Uh -huh. Ya es el último de los cuerpos. Cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de envolturas. Sí. Las envolturas nunca son la persona. ¿no? ¿Es así? Uh -huh. Ni siquiera la mente superior es todavía la verdadera persona. Está conectado a la verdadera persona. Sí. Esto es ese triángulo famoso. Por eso la divinidad se lo representa como un triángulo. ¿No? Sí. Ese cuerpo eh, eh, que le sigue el cuerpo espiritual, ¿sí? que se encuentra muy conectado al sexto chakra, es el cuerpo del amor. Es el cuerpo de la madre, también llamado. Es el cuerpo de la integración. ¿sí? O podríamos también llamar esa envoltura más íntima uh -huh. que el espíritu tiene. ¿Sí? Sí. Esa envoltura más cercana, más próxima Estamos hablando de cosas muy elevadas. Sí. Son tan elevadas Son tan elevados estos cuerpos Que se dice que es Dios mismo Por eso Dios es trino Y se siente como tal Claro, y se <risa> siente como tal Están <risa> prácticamente adheridos A la verdadera persona o al yo soy ¿Sí? Y son uno los tres ¿Sí? Es como... Si ¿Sí, viste las chicas que usan ropita pegadita? Que pareciera que estuvieran nulas, bueno, más o menos. Están tan pegadas a la, a la, a la piel de, de, de las personas. ¿sí? Ahora no solo mujeres, también hay hombres que usan así. Bueno. Que sabemos exactamente qué figura tiene. Bueno, ese cuerpo de la mente superior y ese cuerpo de espiritual o ese cuerpo de amor, también se le ha llamado cuerpo búdico. ¿Sí? Reflejan total y absolutamente a la verdadera persona Pero la verdadera persona, el yo soy No está ni más ni menos que aquí Conectado al séptimo chakra, al loto de mil pétalos ¿Sí? Entonces cuando te habló la verdadera persona, la mente superior También te está hablando el yo soy Porque no, es uno, pero tiene que pasar por la mente superior porque es tan elevado el verdad, la verdadera persona, aquello que realmente nosotros somos, ese espíritu, que ya no es un cuerpo, ya es lo que somos en definitiva, es tan elevado que debe de pasar por estos dos cuerpos y conectarse con esa mente inferior que está en silencio, que está como vacía, porque si no, no lo podemos escuchar. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? ¿Vamos entendiendo? Demasiado. Demasiado, bueno. <risa> Hemos hecho un repaso, entonces, de estas capas de cebolla que envuelven aquello que realmente nosotros somos. Que es el espíritu, la verdadera persona, el yo soy. ¿Sí? Solo que está envuelto por esos dos cuerpos maravillosos, excepcionales. El cuerpo de amor o cuerpo eh, espiritual también llamado, uh -huh. la, el otro cuerpo que es el del el cuerpo del hijo o cuerpo eh, de la mente superior sí. y que eso de alguna manera corresponde y pertenece a esferas muy elevadas, aquel que llega al hijo va a llegar al padre. ¿Sí? No nombramos a la madre, pero la madre <ríe> está ahí siempre. <ríe> sí, si no fuera por ella... Y, que está intercediendo Entonces a través del Hijo se llega al Padre A través del Hijo se llega al Padre, claro, exacto Pero para eso debemos de instalar nosotros Nuestra esfera de realidad nuestra, Nuestro peso en el sentido de desenvolvimiento de nuestra vida En esa conciencia superior que es la del Hijo en la mente superior. ¿Sí? Uh -huh. Y de ahí ascendemos. Directamente nos conectamos a la verdadera persona. ¿Sí? Sí. Bueno, un repaso bastante rapidito para que sí. comprendamos, entendamos mejor, pero por supuesto hay mucho que hablar de todo esto. En cada programa nosotros lo venimos haciendo. Uh -huh. Estamos si nos van siguiendo en los diferentes programas, en todos ellos vamos dejando muchas perlas. La verdad es que bendecido aquel que tiene la capacidad de encontrarlas, reunirlas y armar este rompecabezas que no es ni más ni menos que el de la existencia. Que es aquel que puede a nosotros mostrarnos en definitiva esta realidad, esta verdad. Y despertar al fin. ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, vamos a seguir con tu experiencia, Dani. Mm, bueno, eh, este no sé si recuerdas que, que te había contado también del sueño lúcido que tuve. Ajá. Lo digo. Sí, claro. ¿eh? Este, tuve un sueño lúcido en el que yo desperté eh, en un cuarto y, y entonces Diego me enseñó que cuando... Uno tiene un sueño lúcido, puede aprovechar el momento para intentar hacer contacto con maestros ascendidos o un ser de luz, tratarse de comunicar, este, pedir guía, asesoría, eh, iluminación en algo o sabiduría para resolver algún problema. Entonces, pues yo lo hago. Entonces, eh, cuando lo hago, le comento a Diego que, que escuché una voz femenina que a través de una ventana... Este, me, me, que empezó así ilumi, se iluminó y una luz blanca y, y una voz femenina me decía me decía ten, tómalo y me estaba dando algo pero le comenta a Diego que, que yo pensé que estaba ahí soñando y que era mi mamá que a través de la ventana me estaba pasando ropa o algo, entonces me despierto y, y me doy cuenta que no, o sea que, que realmente fue parte del sueño lúcido y después al día siguiente vuelvo a soñar, vuelvo a tener un sueño lúcido y, y vuelvo a escuchar esta voz femenina pero esta vez le pregunto que quién es y no me da una respuesta en sí y, pero le pregunto acerca del regalo y me, me dice ah, ¿qué, ¿qué me quería dar? y me dice un regalo y le digo ¿y dónde está? como pues, para tomarlo ¿no? <ríe> y me dice ya, ya, ya te lo di, ya lo tienes este, ya te fue dado y le pregunté que dónde estaba y me dice en ti, en uno de tus cuerpos. Pero yo no entendía a qué se refería, entonces yo por eso, le, le, después de eso le platiqué a Diego y le, le dije que si podíamos hablar de los cuerpos, este, pero no sabía qué cuerpos, nada más le dije así. Entonces, Ahí está el cuerpo del amor o el cuerpo espiritual, el cuerpo de la Madre Divina. ¿Sí? Ese cuerpo está viendo el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo para instalarte, en la mente superior en el hijo, y como buena madre, ahí está ayudando al hijo, dándole regalos para poder elevarlo hacia el padre. Uh -huh. ¿Sí? Y pues, retomando la experiencia del principio, yo le comentaba a Diego que hubo un momento en el que yo escribí unas cosas, pero le digo que no, no lo escribí yo, o sea, eh, como que mi cuerpo fue como que un medio, ¿no? y entonces a ver, es, compártenos es, es, es, es, eh, dice lo siguiente sí. eh, dice qué maravilloso no y, y risas dice eh, escribo de mí para mí y más risas me he estado me he estado rogando y pidiendo a mí mismo todo este tiempo y no me he escuchado me he visto y me he ignorado me he herido y me he ofendido pero ya no más Ahora sé, ahora sé que cuando comparto me comparto, cuando mando luz me ilumino, cuando doy recibo, me doy, cuando amo me amo, cuando, cuando, y luego, cuando te lees me lees, cuando me leen me leo, cuando me escucho te escucho y cuando me escuchas te escuchas. Cuando me reconoces en ti, te reconozco en mí. Exacto. Y hay otra cosa que dice, no estás solo, nunca lo estuviste, porque nunca lo estoy. Siempre estoy a donde quiera que voy. Llego antes que todos, estoy en todos, llego antes que todos, sin partir. Me marcho, pero nunca me voy. Me muevo, pero no voy a ningún lado. Llego, pero nunca me fui. Siempre estoy para quien viene a mí. Eh, y ya por último, eh, ah, es, es parte del otro, y es que todo lo tenía anotado porque no tenía un orden, o sea, todo era como que un desbaratajo y yo lo, como que lo acomodé. Entonces dice, cuando me quito, me lo quito, cuando envidio, me lo niego, cuando me lo niego, me desconozco, cuando me desconozco, me divido, y cuando me divido, me lastimo. Y luego para terminar, eh, hay una parte que dice, me escribo, escribo esto para ti, que es igual que escribo esto para mí, vuelve a casa cuando quieras, que nunca te fuiste, ríe, disfruta, juega, explore, diviértate, asómbrate, claro. ríe, crea, vive y se despide con un te amo. Claro. <risa> Como la parábola del hijo pródigo, ¿sí? que no es ni más ni menos que la mente inferior experimentando y viviendo los diferentes cuerpos en este mundo pero ya cuando está hastiado y está cansado de haber vivido todo lo que le corresponde o quería o deseaba vivir en este mundo ya cuando los deseos se agotan, se acaban y anhelamos entonces la realización, la verdadera persona es de ahí que la mente superior nos encuentra, eh, el cuerpo de amor representado por la madre nos llena y entonces sí, nos hacemos uno en definitiva con ese espíritu que realmente somos. Por eso la menorá, ¿sí? ¿Sabes cuál es la menorá? Es el candelabro de siete pelas, símbolo judaico, representa la realización. ¿Sí? Los siete, sí, sí, las siete sí, velas son los siete cuerpos y el número siete representa la realización y el siete es alcanzar a la verdadera persona pasando por todo esto siempre a través de experiencias místicas como las que has comenzado a vivir y que cada vez más se van a intensificar y que nos van reafirmando y que nos van despertando y que nos van aclarando y recordando aquello que realmente somos sí. así que Dani, a continuar ¿eh? es mucho lo que esperamos de ti y es mucho lo que esperamos de ustedes si realmente están entendiendo si se están sintonizando si nos estamos conectando tenemos que unirnos tenemos que seguir avanzando y hasta aquí entonces este programa Sí. Sí. Gracias Daniel, no, gracias. maravilloso aporte, y lo vamos a seguir teniendo, ¿eh? porque las experiencias no se va a seguir acabando, y entonces, gracias amigos, y chau chau, chau.